Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. Visítanos en el pabellón 3, piso 2, stand 329. Del 19 de abril al 2 de mayo en Corferias. Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN.